La preocupación que eh, un gran presidente, el presidente Eduardo Félix Montalvo, señalaba en el año 64, en ese histórico discurso de la Marcha de la patria joven cuando nos llamaba y nos interpelaba como país a cuidar nuestros ríos, nuestros bosques, nuestra tierra. Y la verdad es que esto ocurrió, está ocurriendo, no es algo que vaya a pasar y por lo tanto tenemos que tomar medidas. Nosotros lo que nos queremos quedarnos en el discurso, vamos a la acción, y por eso traemos medidas concretas a la propuesta del presidente de la República para que los que ganen sean nuestros hijos y nuestros amigos.